Nosotros venimos del Grupo Sanitario ICO eh, y en concreto también del Centro sanitario del Pino, aunque también trabajamos en el Grupo ICO en la Unidad de Atención de Geriatría Integral. Y coméntenos un poquito qué hacen desde, desde la unidad de ICO, qué hacen en el Pino... Bueno, nosotros, eh, yo en concreto soy el neuropsicólogo eh, del centro eh, y el doctor Rodríguez es el geriatra y en principio yo estoy encargado en el centro de la parte psicológica, la evaluación neuropsicológica de los pacientes con demencia y la parte neuropsicopatológica eh, y en la unidad también de geriatría pues hacemos lo mismo, ¿no? la evaluación eh, sobre todo en los estadios precoces que es más importante a la hora de un diagnóstico correcto. ...y plantear una cosa que es muy importante... ...que es un tratamiento no farmacológico para los enfermos con demencias... ...porque el tratamiento no farmacológico es lo que garantiza... ...que la situación que tiene el paciente a largo plazo sea más estable... ...porque desafortunadamente actualmente no hay un tratamiento eh, curativo... ...para esta enfermedad. ¿Y qué tal, cómo valoras la, la actividad, del evento? Bien, estoy muy bien, hoy, ha, hoy hemos asistido a una, a una conferencia de Domingo Quintana... ...que ha hablado eh, de un tema que es muy importante, que es el tratamiento no farmacológico para la, la demencia eh, y creo que es importante darnos a conocer para que la demencia tenga un tratamiento diferente di, eh, diferenciado eh, me ha gustado mucho la feria visto cómo existe una integración entre la, la discapacidad y la, y la sociedad eh, canaria eh, y sobre todo pues me, me ha gustado mucho hablar con los, con los, con los expositores ...para intercambiar opiniones. Sí, porque un encuentro como esto siempre potencia... ...lo que ahora se conoce como networking, el trabajo en red... ...esto lo practican ustedes como institución, supongo, ¿verdad? Sí, sobre todo porque el trabajo en el campo en concreto que nosotros hacemos... ...aunque en el Pino no solo hay personas mayores... ...sino también hay enfermos mentales... ...cada vez este tipo de poblaciones en concreto... ...es necesario un trabajo interdisciplinario... Y al propio trabajo interdisciplinario, eh, es un trabajo en red, de hecho hoy día no se entiende un trabajo de rehabilitación en el ámbito psicosocial para los enfermos mentales o en el ámbito de la estimulación para las personas mayores eh, sin trabajar de un en forma de equipo. Y en este sentido, incluso el acceso a eventos como este nos permiten conocer a otras instituciones, a otras asociaciones y otros colectivos que están trabajando por mejorar la vida de nuestros mayores, de las personas que desafortunadamente sufren en esta sociedad y que necesitamos eh, pues hacer piña para poder trabajar en equipo. Y aprovechando también las conferencias, conocer qué es lo que está haciendo cada uno porque podemos mejorar lo que hacemos, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que hacen otros, porque eh, solo podemos avanzar y crecer nutriéndonos de las experiencias que hacemos todos. Hombre, hoy día no se entiende el tratamiento geriátrico si no es que un equipo multidisciplinar y sobre todo inter e intradisciplinar. ¿Por qué? Porque eh, nadie tiene, digamos. Eh, la, la solución perfecta. O, hoy día somos eh, este equipo donde nos reunimos prácticamente todos los dos días y tratamos a los enfermos de una forma global. El Pino, pues, trata eh, sus usuarios, son eh, personas de alta capacidad que necesitan grandes recursos. Y bueno, yo creo que me siento eh, privilegiado de trabajar en el Pino y de compartir con mis compañeros de, de otras áreas como psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores, tra, tra, tra, tra, trabajadores sociales, técnicos de animación, sociocultural que hacen una labor creo que importantísima con la música. El Pino, si se diferencia de, de otros centros es que estamos utilizando las a, actividades musicales de una forma terapéutica, eh, y tenemos gente eh, muy brillante que está haciendo una, una labor eh, de estimulación cognitiva a través de la música, y creo que eso es una forma novedosa de tratar a pacientes para que estén fundamentalmente felices y tranquilos en el, en el medio donde van a vivir, porque es su casa. Bueno, en el, en el Pino, en primer lugar, eh, hay que decir que eh, confluyen diferentes administraciones públicas, en este caso... El gobierno de Canarias, todos los servicios de dependencia que se entra por la calle Tomás Morales eh, están en la primera planta. No solo los servicios de dependencia, sino también los servicios de valoración de la discapacidad y otros servicios del gobierno de Canarias. O sea, para evaluar es allá, ¿no? Uh -huh. Y después, el resto de las 11 plantas que tiene el Pino eh, son, es un servicio público, eh, sociosanitario del Cabildo, que en este caso eh, lo gestionamos nosotros, el Grupo ICO. Eh, con el objetivo de eh, conseguir que las personas mayores y enfermos mentales que están en el centro eh, puedan tener una atención de una máxima calidad eh, con un trabajo interdisciplinario, en equipo, con diferentes profesionales. Eh, tenemos tres plantas de salud mental, la planta 8 y la planta 10 es una mini residencia de salud mental y la planta 9 es un centro de rehabilitación psicosocial para personas eh, con enfermedad mental crónica. Y el resto de plantas son plantas residenciales eh, para personas mayores, en concreto la planta 2, la planta 4 y la planta 6 y 7. Y tres centros de día, el centro de día de la planta 11, que es un centro de día de demencia, donde estamos desarrollando una actividad novedosa con un programa basado en Mindfulness, que es una técnica basada en la atención plena o la meditación, eh, eh, para que nos entendamos un poco más. Pero también para tenemos... estar centrado uno en sí, ¿no? Sí, sobre todo porque el objetivo de las personas con demencia es potenciar la autoconciencia de sí mismo con el objetivo de que se manezcan, eh, permanezcan ellos funcionalmente eh, activos durante más tiempo. Y lo curioso que lo que ha demostrado la ciencia en los últimos años, que las personas que hacen este tipo de actividades este tipo son mucho más útiles y efectivas que las actividades tradicionales que, tra que, que se hacen normalmente. De hecho, eh, hemos llevado algunos eh, estudios que hemos desarrollado en los últimos años, desde el año 2007 en colaboración con la Universidad de Las Palmas, la Universidad de La Laguna, ...a diferentes congresos, de ámbito nacional y de ámbito regional... ...donde ha tenido aceptación la propuesta nuestra... ...que se está materializando en los últimos dos años... ...que lleva abierto los centros de vía con esta nueva idea... ...porque el Pino se abrió en el año 2006... ...pero nosotros empezamos a gestionar el grupo y ...el Pino hace ya dos años y medio más o menos aproximadamente".